Dios me ignora. Dios te ignora. Tú sientes que Dios te ignora. Tú estás sintiendo que Dios te ignora. Eh, a veces eh, nos sentimos ignoradas. A veces nos sentimos ignoradas por Dios. A veces sentimos ese gran vacío de que Dios nos ignora. Pero hoy voy a decirte y te voy a dar una muy buena noticia. Eh, para para poder entender cómo hacer para que Dios no te ignore cómo hacer para que Dios no me ignore usted quiere saber qué hacer para que Dios no la ignore lo primero que usted debe de hacer Dios a ver eh, yo eh, hablar de Dios para mí es un tema eh, diría uno cómo definir a Dios eh, me queda muy difícil hola Valeria cómo estás eh, me queda, digamos, difícil definirlo a él porque solamente hay tres palabras con las que yo quiero definir a Dios en, en mi ignorancia espiritual, porque también reconozco que tengo ignorancia espiritual. Y Dios tiene tres cualidades. Y las cualidades de Dios, eh, esas tres cualidades tan grandes que tiene, es escríbame estas tres cualidades por favor Dios tiene tres cualidades muy especiales y es la Omnipresencia Omnipotencia y Omnicipiencia Omnicipiencia ¡Oh my God! Se me fue, él, se me enredó la lengua entonces, Él es Omnipresente él es omnipotente y Él es omnisapiente. Entonces Dios está aquí en ese momento como está aquí en Argentina, como está aquí en México y como está en todas partes, porque Él es omnipresente, tiene la presencia. Entonces la presencia de Dios está en todas partes, en todo ser humano, en todo ser vivo en, todo, eh, en toda molécula en toda partícula en todo eh, pensamiento, en todo está en todo, ¿qué es lo que pasa? que a veces eh, entendemos eh, o, o, no, o no sabemos esas cualidades o a veces yo también he escuchado eh, personas que me dicen Marimelda, es que oh, perdí la conexión con Dios pero es que yo quiero decirte que, que hay una manera de nosotros no perder la conexión con Dios. Y yo siento que Dios, como Él es omni, eh, omnipotente y es omnipresente, quiere decir que yo tengo una conexión directa con Dios. Y entonces yo no necesito estar en un lugar determinado o en un sitio determinado para tener esa conexión. Y Él me ignora por desconocimiento mío. Entonces cuando yo me educo, y yo ya sé estas tres cualidades, entonces lo primero que tienes que saber, eh, Dios no te ignora, porque Él está ahí, es como... Yo, yo a veces lo veo así, mira a ver, ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo dibujo? mira, yo lo veo de esta manera yo veo, yo veo esta este parte, Dios está aquí arriba eh, un, un, en una dimensión Omni entonces él está como en una dimensión como por aquí arriba, ¿no? pues eh, en, en, mi, en mi mente para podértelo explicar. Entonces él está como aquí arriba y yo estoy aquí abajo metida en una caja, en, una, en, una, en un sitio específico. Entonces mi desconocimiento, como yo no lo estoy viendo acá, yo pienso que Dios me ignora. Porque esa energía de Dios es una energía tan alta. Y es una vibración alta. Y como es una energía y como es una frecuencia alta, y yo estoy vibrando muy bajo. Entonces, esto es cuestión de vibración. Entonces, ¿cómo yo tengo que subir la vibración a las frecuencias donde Dios está? Él está ahí, lo que pasa es que yo estoy demasiado um, en, una, en una frecuencia muy baja. Entonces, yo como ser humano tengo que aprender a elevar mi vibración a las altas frecuencias donde Dios está, para no sentir que Él me ignora, porque Él sí, él a ver, cómo le dijera, es como, Él está aquí, Él nos está viendo, Él sabe todo de nosotros, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo, todo lo entiende, sabe los secretos más grandes que usted tiene guardado en su corazón, Él, él entiende todo. Todo absolutamente, esa es la frecuencia del amor. Esa es la frecuencia donde nosotras tenemos que aprender a entrar. Y cuando entendí eso, y yo decía, oh my God, porque yo también, muchas veces, mujeres, les confieso, yo sentía que Dios me ignoraba, y yo decía, ay, ¿cómo eran esas mujeres que hablan con Dios? Tan bacano, porque uno a veces ve gente como que habla con Dios. Y entonces uno le dice a la mamá o a una persona que uno cree que tiene una relación espiritual y conexión con Dios, y uno le dice, pida por mí. Y entonces resulta que uno cree que porque no va a determinado eh, espacio físico, entonces que ahí es donde está Dios. Y que como yo no fui, entonces perdí la conexión con Él. Y entonces a veces uno cree que como... Hay personas que sí tienen la conexión directa con Dios y yo ya no converso con esa persona, entonces yo ya perdí conexión con Dios y Dios me ignora. Y mujeres, por favor, esto, esto es más grande, que mis palabras se quedan cortas para yo poder en, expresar lo que es de verdad eh, esa frecuencia divina, porque es una frecuencia divina y es la frecuencia del amor y es la frecuencia entonces yo que tengo que hacer a ver mujer cómo hacer para que dios no me ignore que tengo que hacer dígame marimelda dígame marimelda que tengo que hacer respire profundo respire muy profundo porque en cada respiración Dios está respire profundo porque en cada respiración Dios está contigo porque estás inhalando el aire y porque el aire mismo es Dios porque Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente omnipotente, omnisapiente y Él todo lo sabe de ti Él lo único que necesita porque Él nos dio un libre albedrío entonces, Dios, Él está ahí, yo lo veo aquí, aquí está, y está contigo también, y está contigo también. No quiere decir que, me, que, que, me, que a, mí me, a mí me ignora, y a ti no, y a ti sí, no, Dios ni siquiera eh, señala con el dedo quién sí, quién no. Y el ejemplo que yo te tengo muy claro es cuando llueve, llueve para todos Dios no dice, a ver, vamos a separar a los buenos de los malos y entonces, tú que eres buena y rezas todos los días a ti te voy a dar una lluvia y a ti que eres malo y, y, y no es escaso y eres muy malo te voy a mandar una tormenta ¿What? ¡No! No, porque yo les... quieren un chisme quieren un chisme bueno, también cuento chismes acá, porque yo quiero contarles en uh, un, una manera como yo eh, identifico a Dios. Marimelda, a ver, espérate un momentico. Entonces, vamos por partes. A ver, voy a ir escribiendo esas cosas que voy diciendo para, para poder eh, eh, entender y canalizar bien esta información que nosotras estamos adquiriendo todos los días, estamos canalizando información de parte de Dios, porque es Dios el que nos da el Espíritu Santo y que nos da ese entendimiento y que nos da esa sabiduría. Entonces vamos a ir, vamos por partes. Hay una cosa que es muy importante. ¿Cómo hacer para que Dios no me ignore? Primero, respire. Respire. Solamente cuando usted respira puede sentir la presencia de Dios. Respire ahí donde usted está, me hagan ganas de llorar, de la alegría, de la alegría. Oh, me emocioné, <ríe> me emocioné, me emocioné mucho, me emocioné mucho porque a veces yo no sé y soy muy ignorante eh, soy muy ignorante a nivel espiritual yo soy una mujer ignorante en este mundo espiritual y hablar de Dios a mí me me, me me parece que yo digo ¿quién soy yo para hablar de Dios? porque yo no sé, no lo conozco no lo he visto, no puedo mostrarlo eh, no puedo no tengo pruebas pero aquí si tuve una prueba y, y con esas tres cualidades también puedo demostrar la existencia entonces, uno, dos, tres tres cualidades de Dios omni omni presente omni omnipotente y omnisapiente Y entonces, cuando dije que yo, cuando res, respiro, mira, en la respiración es la mejor conexión con Dios. Eh, eh. Esperen que es que estoy conectando neuronas y tengo una neurona por aquí, que es la de la respiración. Si yo te digo a ti, Valeria, si yo te digo a ti, Elizabeth, que cómo hacer para que Dios no me ignore, si solamente te digo respire, ay, qué emoción, y tú respiras y me dices, y te digo, sostén la respiración, Sosténgala un momentito. Y luego cuando exhalo, soplo, el Espíritu Santo es el soplo de Dios, porque estás vivo, porque Dios es vida, porque es la existencia misma. Es que, a ver, ay Dios mío, ilumíname Señor, para yo poder a, a, a, expresar lo que yo siento lo que yo puedo entender de lo que es Dios porque es que, si yo te digo que respires, y tú respiras en Argentina oh my God, esa es la mejor demostración de que Dios existe la, que es una frecuencia tan alta tan hermosa porque cuando tú respiras tú oxigenas tus neuronas y limpias el área cognitiva del cerebro, que es en donde está la mente de Dios, es que cómo lo explico Señor, ayúdame para yo darte este, este testimonio, y entonces tú que estás en México, también hiciste, y aplicas la técnica 777, Ok, aplico la técnica 7-7. Escríbame eso, escríbame eso y lo vamos a ir entendiendo. Aplica la técnica 7-7. Oigan a María Imelda, oiganme pues las películas que me está formando la María Imelda. ¿Y cómo funciona esa técnica? Esa técnica funciona... y exhalo, y lo hago siete veces, y cuento hasta siete, y vuelvo, y exhalo por la nariz, y exhalo por la nariz, y no muy fuerte, sino una respiración normal, y entonces Dios está con Elizabeth, porque Elizabeth respiró, y cuando sopló, sopló, cuando exhaló, Salió el soplo del Espíritu Santo. Eso lo aprendí yo cuando escribí este libro. Y cuando escribí, esperen otro momentico, y cuando escribí este otro libro. Cuando yo escribí, las puertas del cielo están abiertas para ti lo entendí, yo decía, oh my God, cómo me cayó el 20, cómo así que respirando me conecto con Dios, es la forma más elevada para conectarte con Dios, por eso es que cuando uno tiene rabia le dicen, tranquila, respire, respire, por eso es que cuando uno está acelerado le dicen, respire, respire, mantenga la respiración, mantenga la respiración, conéctese conmigo, conéctese conmigo porque es el soplo de vida y cuando usted deja de dar ese soplo de vida pues se murió y pasó a otra esfera que hasta por allá yo no entiendo ni sé porque eso ya se habla de muerte y yo ya de allá esa parte no me la sé todavía eh, y yo no sé hasta por allá no voy, voy voy a estar aquí y ahora porque es omnipotente, porque es omnipresente, porque es que esta técnica funciona en México, Elizabeth, dime dónde estás eh, tu mujer, a ver quiénes están por aquí, mujeres. Eh, este tema eh, es muy importante. En eh, Génesis, ay, Isadora, ay, hermosa, yo te amo, yo te amo. En eh, Génesis dice que Jehová tomó el hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. ¡Ay, gracias! Thank you. Ay, más ganas de llorar. ¡Qué emoción! De verdad, me emociona, muchachas, si ustedes supieran cómo me emociona. Cuando yo entendí esto, cuando yo entendí que con un soplo de vida, y hasta entonces el hombre fue un alma viviente. En su nariz, soplo de vida. Muchachas, eso está escrito. Entiendo, mujeres, ustedes están aquí en Instagram, y por favor, no sé si, si pueden hacer un copy, entre Isadora Cardona acabó de escribir, en Génesis dice, Jehová tomó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y hasta entonces el hombre fue un alma viviente. Amén. Qué emoción, qué emoción. Yo te amo. Y, y Dios es hermoso y yo lo amo. ¿Sabes por qué? Porque iluminó el Espíritu Santo de Ada para que Ada pusiera exactamente las palabras que están escritas, que no son mías y que es el Espíritu Santo es omnisciente porque Él todo lo sabe, y Él sabe que nosotros como humanos, como no lo vemos, como no vemos a Dios, entonces creemos que Él nos ignora, porque somos materiales, porque somos polvo, porque somos materia, porque somos carne y porque creemos que estar vivo es tener este cuerpo y, y, y nos da dificultad de entender la parte espiritual, la parte de la fe, la parte de, de, de la esperanza, la parte del amor, la parte de la voluntad. Nosotros no entendemos esas cosas porque no son visibles al ojo. Pero cuando se dice que es omnisciente, él todo lo sabe y sabe las palabras que nosotros necesitamos. Y de pronto en mi ignorancia yo lo entendí cuando aprendí a respirar y cuando Dios está aquí cuando yo respiro. Uy, que yo lo siento tanto, tanto. Y que si Ada está ahí en México y ella también respira, ella también lo siente tanto, tanto. Y que Elizabeth también ahí donde está, también lo siente tanto, tanto. Entonces damos una fe, damos prueba. Y podemos alzar la mano y decir, yo conozco a Dios. No lo he visto porque físicamente no se los estoy mostrando, pero que sí lo conozco y que usted lo acabó de sentir en su corazón. Y usted acabó de elevar su vibración y acabó de subir la vibración con una técnica que es la técnica 777. Entonces... Me queda comprobado científicamente que Dios existe. Me queda comprobado científicamente que existe y que mi cuerpo es el... A ver, María este esta es la prueba número uno. <risa> Porque es un alma viviente. Yo soy un alma viviente. Hay almas que están muertas. ¿Sabes por qué hay almas que están muertas? Porque no sienten la presencia de Dios. Porque piensan que Dios las ignora y no es que no, no es que las ignore es que Él está haga la prueba Él está, lo que pasa es que pensabas que si no ibas a la iglesia entonces eh, te habías alejado de Dios que si no frecuentabas a, si se murió el pastor pensabas que habías quedado sola si, si ya no frecuentas las mismas personas de la comunidad eh, eh, por eso hay una cosa que es muy importante. A veces nosotros creemos que Dios se conecta más con otras personas. No, qué pena me da. Aquí aquí no pasa eso. Es como si yo te dijera, mi aire es mejor que el tuyo. Ay, qué pena. No, en ningún momento. No, es que en Estados Unidos funciona mejor que en México. No, mira, es que los de Argentina tienen un pequeñito problema. Eso les funciona más. no. Es que los de la iglesia A, ah, que es de rojo, y los del azul, eh, la respiración es distinta. No, qué pena. No, es que no probato lo bueno, el teléfono, la tecnología que hay ahora. Hablo con el teléfono, el teléfono es, siento, Elizabeth dice, siento la presencia. De él respirando profundo Y dejando mi aire Que vuelve con Dios en mi corazón Oh my God Díganme mujeres Si eso no es una prueba de fe Esto se llama prueba de fe Que es lo primero que nosotros debemos de tener Fe Y la esperanza Es esa Esa, esa, esa esperanza de que, él, de que él está ahí Que nosotras no somos ignoradas por él Que él está en la conexión Continúa con nosotros Solo que a nosotras se nos olvidó Se te olvidó Pero ya lo recordaste Y tenemos esperanza de vida es, Acuérdense Que uno de los videos que, que hay acá en la lista Dice que tres cualidades Son especiales en el ser humano La fe, la esperanza Y el amor Siendo la más importante El amor Entonces Sí, necesito fe. Fe es lo que acabamos de hacer. ¿Usted lo ha visto? No. ¿Usted? No. ¿Usted? No. Pero lo sintió en su corazón? Sí, yo lo conozco. Yo lo acabé de conocer. Thank you, Dios. Hablo con él. Marimelda Imelda, ¿Y, ¿y cómo entonces? Bueno, entonces, ¿cu -cu ¿qué fue lo que dijiste? Ya me olvidó todas las cosas que dije. Vamos a ir organizando. Ay, ah, también quieren el chisme. Listo, quieren chisme también. Listo. Entonces, eh. Quiero decirte, ¿y cuál es la prueba más grande que tengo en este momento de ese soplo de Dios, de ese soplo de vida? Mi cuerpo. Mírela acá. Mi cuerpo. <ríe> Mi cuerpo. ¿Cuál es la prueba? Mi cuerpo. ¿Y cuál es la técnica, Viviana? La técnica 777 es la técnica de la respiración. No tienes que hacerlo duro, ni una respiración espectacular, no. Respira. Puede ser lento, como tú quieras, como, eh, como quieras, respira. Cuenta hasta siete. Y vuelves y exhalas, tranquila, relajada. Y vas a sentir que tu corazón está como activado activado ok esa es la técnica hola viviana respirar es una muestra de que dios está conmigo y lo vio que amo <risa> yo la, yo las amo yo las amo porque es que eh, eh, son cosas que me han costado 55 años de vida y yo no sé cuántas cosas más para entender que Dios no me ignora no, porque yo también me sentía muy ignorada por Dios Y también decía, ya perdí la conexión con Dios Porque ya no voy a la iglesia A O a la iglesia B O el pastor se murió O el cura hizo algo que a mí no me gustó Y entonces eh, peleé con la religión y, y, y, y yo vivía peleada Pero no, no entendí que Dios ni siquiera tiene religión Eso lo pusimos nosotros ni siquiera tiene... Listo, ¿cuál es el chisme? Ahora sí cuenten, chisme, chisme, ya, ya. Esta parte les queda claro. Listo, la frecuencia del amor, perfecto. Vamos a trabajar, eh, eh, por favor, si no estás en el grupo de la Escuela Cuántica Mía, en el grupo de WhatsApp, aquí en el... en el, eh, Me puedes colocar, yo quiero estar en el grupo privado de WhatsApp... Y nosotros por privado te mandamos el link a los que están aquí en, eh, en Instagram. Y si no, los de Facebook, aquí abajo del video te dejamos eso. Y este libro que me están preguntando dónde lo consiguen, en las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. Está en Amazon. Listo. Bueno, bueno, entonces les voy a contar eh, cuál fue el chisme. El chisme es el siguiente. Eh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta Que hay unas tormentas muy fuertes Aquí en Estados Unidos Y el Jueves de la semana pasada O el miércoles Bueno, un en fin, un día cualquiera Mujeres Una tormenta Que caían unos, unos rayos así Y yo veía esos rayos así eh, y, y yo toda empeliculada Que yo soy un poquito empeliculada y entonces, eh, es que estoy mirando acá algo, Perdóneme. Yo quiero entrar al grupo. Miriam, qué bueno Miriam. Sí, con mucho gusto Miriam. Aquí te vamos a colocar el, el link para que entres al grupo y también eh, eh, descargues la guía. Vamos a poner dos, dos links. Uno para que descargues la guía, para que aprendas a hacer... Eh, el árbol generacional y también para que puedas entrar en el grupo de whatsapp bueno entonces venga pues le cuento el chisme entonces hablando de, de que Dios eh, estaba estaba yo en, en una frecuencia de que Dios no elige dónde llueve, si llueve en sobre los buenos o llueve sobre los malos no, cuando hay una tormenta hay una tormenta y para mí las tormentas, yo les tengo de verdad, de verdad, les tengo mucho respeto. Cuando yo veo una tormenta, me acuerdo del diluvio, y en el diluvio, 40 días lloviznando, 40 días, todo se embolató, todo se perdió, y, y hubo muchas cosas. es Una película que tengo en mi cabeza, y, y cuando hay una tormenta de esas, yo pienso, es mi... A ver, ¿qué les digo? Es una forma de pensar que no se... Si es la correcta Pero a mí me da miedo Y yo digo, a Dios, está enojado Porque con esos rayos y, con, y, y, y entonces yo estaba en el carro Y el carro era así No les miento El carro se me movía Y me tocó pararme en un semáforo Mujeres, en el Bronx Estaba en el Bronx Ese día Mujeres, ¿y cómo les parece que se cayó un semáforo. Y yo, ay, Dios mío, Señor, me morí. Ay, Dios, ahí es donde uno empieza. Podrán caer monstruos, serpientes, y a mí nada me pasará, solamente lo habré de presenciar, Señor. Yo te amo, Señor. Y ahí sí me da la rezadera, porque, ay, ay Dios mío, ay, y yo era así. Y yo era, ay, Dios mío, y yo estaba a dos horas de mi casa. Porque como hay tanto tráfico en Nueva York, entonces yo vivo en New Jersey y hay que atravesar unas carreteras. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer acá, señor? Entonces, ahí es donde yo les digo, cuando caen tormentas, caen sobre los buenos y caen sobre los malos. No hay distinción. Esa es otra prueba de que con la naturaleza no hay distinción. O sea, está cayendo una tormenta. Están cayendo rayos y centellas. Están cayéndose los semáforos. Están cayéndose los árboles. Ustedes no saben la cantidad de árboles que se cayeron ese día. Y yo veía cuando se caían. Y, y, y se caían cuando yo... O sea, un ejemplo. Yo pasé y se cayó el árbol. Es que son milagros. Entonces... Mm. Llamé a mi esposo, llamé a mi, a mi hijo, llamé y yo ahí estoy, estoy por aquí en una tormenta y tengo mucho miedo. Y mi, y mi hijo me dice, Mami, tranquila, relaxe. Yo sí, es que yo veo que se mueven todo. El carro se movía así, eh, el semáforo se cayó, eh, se cayeron unos um, uh, sign, unas letreros y yo me en un carro en el Bronx en Estados Unidos... Que ya les voy a contar la otra parte del chisme... Si quieren... Van a decir Marimelda... Pero se le está yendo la hora... Sí, sí, sí, ya... Pero espérate, espérate... No quiere más chisme... Bueno, te, chao... Mañana... Mañana hablamos... <risa> Van a decir... Marimelda... Es que ese chisme... Ya, ya acabó... Sí, pero es que... Espere, yo le cuento... Les sigo contando... Ahí están los links... Perfecto... Gracias... Entonces... Elizabeth, hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí... Listo, perfecto. Entonces, venga, pues yo le acabo de contar el chisme rapidito para irme. Entonces... Eh... Llamé a mi hijo y mi hijo mami, tranquila Acuérdese, active los doce ángeles Guerreros de Dios para que la cuiden por arriba Por abajo, adelante, atrás A la derecha, a la izquierda Y pídale a la, a la Virgen María que le No, a la sangre de Cristo Que le envíe la Virgen María Acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael Y toda la corte de sus santos ángeles A mí se me había olvidado eso Muchachas Y hay unas frecuencias Cuando Y ese día, les confieso ¿Quiere que le confiese? Dígame, sí, Marimelda, confiésese. ¿Usted quiere que le confiese algo? Si yo veo la palabra, sí, confiésese, le voy a confesar algo que ese día pasó. Y quiero que con ese ejemplo a usted le quede claro qué es la vibración y dónde pasa y, y por qué yo viví eso y lo viví. Vamos a ver si por aquí me dicen que si quieren saber eso. Sí quiere eso. Me gusta que me digan que sí. Imagínense que ese día yo estuve muy estresada. Estuve estresada. Eh, te, eh, estaba como así. ¡Ay, qué cosa! Me cogió la tarde. ¡Ay, no, qué desespero! Eh, me monté en el carro como estresada. No me di cuenta si iba a llover, si no iba a llover. Normalmente yo. Eh, verifico antes de salir de la casa y hacer viajes largos yo verifico si va a llover, si va a haber tormenta cambio la gente y digo no, si va a haber tormenta yo no salgo, porque si va a haber tormenta eh, es mejor quedarse en la casa porque aquí en Estados Unidos hay muchos diluvios, se inundan ríos y hay muchos um, caen muchos árboles porque las tormentas son muy fuertes entonces yo prefiero quedarme en la casa pero ese día como yo estaba estresada Andaba en las bajas frecuencias En las del Perfecto infierno Y yo, no, y me voy Y tengo que irme Y salí desesperada Porque yo soy muy desesperada Y me tengo que ir Y me monté en el carro Y, y yo creo que ni recé Porque no tenía ni afán de montar a Los Ángeles ahí Porque cuando uno tiene afán No tiene afán de, de montar a nadie ahí es mi creencia, les estoy hablando desde mi creencia. Marimelda, pero no estás diciendo que Dios es omnipresente. Sí, mi amor, pero hay que llamarlo. Y además yo estaba estresada y, te, y no estaba ni respirando. Porque uno ni respira cuando está estresado. Entonces está por ahí en las bajas frecuencias. Ah, ya entiendo. O sea que cuando usted está estresada, Dios la ignora. Pues sí porque usted ni siquiera se acordó de él, usted se fue por allá así sola. Bueno, el punto es que empecé a mirar y yo dije, hoy qué pasó en el día, en qué frecuencia estoy vibrando, sube tu vibración, sube tu vibración en cada momento. Y esta es otra técnica que te voy a enseñar y es la técnica Pesa, pero hoy no voy a enseñarte cómo funciona, porque este... Eh, o sea, ya no me da el tiempo, pero acuérdese, anóteme ahí, técnica pesa, y mañana me pregunta, Marimelda, en qué consiste la técnica pesa. Pero espéreme, yo le termino el chisme. El punto es que ese, en ese momento, yo dije, ¿dónde estoy vibrando? Están las frecuencias de Dios, pero también están las frecuencias del diablo. Si es que estamos hablando de Dios, existe el diablo. Existe la frecuencia de luz y existe la frecuencia eh, oscura. Esas dos oscuridades Y yo dije, ahí estoy en la frecuencia oscura El punto es que vi que se cayeron los semáforos Vi que el, el carro mío temblaba Porque el viento parecía que se lo iba a llevar El punto es que llamé a mi esposo, llamé a mi hijo Y les dije, no ¿sabe qué, voy a buscar un sitio Para que no hayan árboles Óigame, pues la película mía Que no hayan árboles Y me voy a parquear entonces mi hijo me dijo, mami, ¿por qué no busco un McDonald's? y yo, oh sí voy a buscar un McDonald's que no haya muchos árboles y que el parqueadero sea grande, oiga pues la película que yo tengo y entonces, Tran llegué parqué y antes de que se largara el aguacero duro, me salí del carro y me entré a McDonald's a pedir ya me dio el hombre muchachas adivinen ay, que Dios mío había uno que era como loco, como, como loco, y era así, como sacándose los piojos, como así, como, como, como eh, mongolo, o sea, loco, loco, de verdad. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo ahí sentada. Cuando volteo, otro era como, como, me miraba como así, como vicioso, y yo, pero ¿dónde me metí? O sea, en el McDonald's En el Bronx Habían por lo menos cinco personas Pero todas las que estaban ahí Honestamente A mí me dieron un susto Porque eran eh, No sé Y yo decía, Dios mío Pero en qué frecuencia yo me metí Y tuve como La oportunidad de De respirar De estar más tranquila y de entender que sí existen frecuencias. Y que, y que en esas frecuencias, si usted eleva su frecuencia, en ese mismo instante, usted puede cambiar ese miedo. O sea, es como... y después cuando yo ya como que dije, ok, no importa dónde yo esté. No importa dónde yo esté, porque yo voy a elevar mi frecuencia. Entonces... Eh, cambié esa, esa forma de pensar, mire qué hice todo el día y dije nunca jamás vuelvo a salir de la casa con este grado de estrés, porque el estrés te hace vivir cosas y situaciones muy difíciles, entonces eh, entendí que subir la vibración es necesario y lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida y de tu existencia puede ser que estuviste estresada puede ser que estás en un momento muy difícil pero si tú empiezas a crear conciencia Dios no te ignora porque lo único que usted necesita es reactivar esa confianza de que él está en todas partes así si usted esté físicamente en el peor de los sitios es en, mirando la peor persona que a usted le da miedo no porque ellos sean malos o buenos no me importa, no califique no juzgue, pero a mí sí me dio miedo porque era como loquito y sacándose los piojos, yo no sé o sea, me parecía loco estaba al lado de una gente como loca pero bueno eh, ese era el chisme ya cada una eh, ya cada una toma sus propias eh, conclusiones, aquí hasta me espeluqué contando este este proceso me, me hice un, un pequeño despilfarro bueno mujeres hermosas, las dejo que me están esperando, chao nos vemos mañana con la ayuda de Dios acuérdeme de la técnica pesa, que es la técnica para eh, subir la vibración, pero eh, hay que darle un poquito como más de detalle, listo bueno mujeres hermosas, las espero en el grupo, a todas las que eh, vayan a entrar, bienvenidas eh, en el grupo estamos compartiendo todos los días estos links, información de valor chao chao chao